Hola bienvenidos a esta introducción a las planillas de cálculo en donde vamos a conocer algunos conceptos básicos que hacen al funcionamiento de, este, de esta tecnología. Vamos a comenzar viendo cuáles son los conceptos que vamos a ver en, este, en esta etapa. Eh, nos vamos a centrar en los conceptos de datos e información, vamos a ver si son sinónimos o si hay una diferencia entre ellos. En la cuarta diapositiva vamos a hacer un primer abordaje de qué es una planilla de cálculo para luego en la quinta pantalla conocer algunos softwares, eh, al menos los nombres de algunos softwares eh, disponibles para la creación y la gestión de planilla de cálculo. Más adelante en la sexta pantalla vamos a trabajar los conceptos de columnas, Filas y celdas, conceptos fundamentales que van a estar presentes en todas las planillas de cálculo con las que ustedes trabajen. Eh, vamos a abordar el concepto de rango, un concepto que es muy útil para poder eh, trabajar con las planillas. Y por último, una primera aproximación al concepto de funciones. Eh, para más adelante, en una segunda etapa, ver un ejemplo más práctico de una función en, en pleno trabajo. Antes de empezar a um, trabajar o a centrarnos en el concepto de la planilla de cálculo es importante que pensemos un poco sobre qué son eh, o a qué hacen referencia los conceptos de datos e información. Muchas veces incluso en mucha bibliografía incluso en la cotidianidad lo podemos usar como sinónimos y usar las palabras dato o información de manera indistinta eh, Casi sin ningún tipo de diferencia conceptual entre ellas. Sin embargo, dentro eh, del campo de las tecnologías, en el campo de la informática, en el campo de las tecnologías de la información, eh, asumimos que son dos conceptos diferentes y por lo tanto no los tomamos precisamente como sinónimos, aunque son dos conceptos que son eh, o que están muy emparentados. Por un lado, eh, me gusta proponer la idea de, de pensar al al dato como una pieza de un rompecabezas, como un, un átomo, es la parte más pequeña en la cual eh, o sobre la cual podemos hacer referencia a un saber que podemos tener de un ente. Vale recordar que un ente es eh, todo aquello que es o fue, o incluso puede llegar a ser. Un ente puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un hecho histórico, puede ser un evento. Eh, cualquier cosa que es, es un ente. Eh, en general pensamos los datos como características de ese ente o de esos entes. Eh, la información es el conjunto de... Esas piezas eh, de esos datos. Si lo pensamos en términos de la física eh, o de la química, mejor dicho. Eh, si el dato, el dato es el átomo y de la química y la información es la molécula. Es lo que a la química es la molécula. Es decir, es un conjunto de datos que están unidos o interrelacionados para formar una estructura más compleja. A partir de los datos se construye información. Para que esos datos se conviertan en información, tiene que suceder eh, una o varias cosas. En principio, esos datos tienen que estar recopilados, tienen que estar juntos, de algún modo. Porque si están dispersos, no nos sirven. Es decir, el primer, por lo general, el primer paso para transformar los datos en información es recopilarlos, juntarlos, al menos. Y a partir de ahí, vienen otras tareas, por lo general, que pueden ser ordenarlos, filtrarlos, procesarlos, y finalmente mostrar la información que se construye a partir de esos datos. Eh... Desde la informática, lo que se busca es estudiar y construir y generar también, por supuesto, herramientas o mecanismos que permitan facilitar el manejo de la información. Dicho de otro, de otro modo, se busca automatizar a través de computadoras el, el, todo el proceso que va para que ese dato se transforme en información facilitar el proceso de carga, de recopilación, de análisis, de muestra de los datos, con el propósito de que se conviertan, como le decía, en información. Y cuando hablo de, hablo de computadoras en esta diapositiva, no piensen solamente en la computadora convencional, en la notebook, en la computadora de escritorio. Eh, estamos rodeados por computadoras de diferentes escalas. El celular, es una computadora, el smartwatch, si tengo un, un smartwatch es una computadora, que la llevo a, mi, a la muñeca, eh, en fin, di, distintos dispositivos están o incluyen una, una computadora. ¿eh? Entonces, piensen que la capacidad para la adquisición de datos y por lo tanto para la generación de información no pasa solamente a través de una computadora convencional con teclado, con mouse o con pantalla incluso, sino que en muchos otros dispositivos de nuestro día a día hay computadoras y esas computadoras están preparadas y están pensadas para procesar datos y para generar información eventualmente a partir de esos datos que procesan. Ahora sí, vamos a centrarnos específicamente en las planillas de cálculo donde vamos a, a trabajar en buena parte, buena parte de, de la cursada. Eh, ¿Y por qué una plancha de cálculo? Bueno, porque las planchas de cálculo son un tipo de software, o sea, un programa, que están pensados para el manejo de datos y a partir de esos datos generar información. Si bien las planchas de cálculo no son el único tipo de software que sirve para el manejo de información, sí es uno de los tipos de softwares más importantes, más difundidos y que están en todas las computadoras. Y por lo tanto, consideramos que el manejo de este tipo de tecnologías es fundamental. Eh, si bien, como les decía, eh, es uno de los tipos de softwares más extendidos, no es el único tipo, existen otros tipos de tecnologías como por ejemplo las bases de datos, o, por ejemplo, los procesadores de datos eh, tipo R, que son un poco más avanzados, si se quiere, y que buscan también recopilar datos, generar información a partir de esos datos, pero ya desde otras perspectivas. Eh, una planilla de cálculo es un instrumento que es muy versátil y que conociendo todas sus funcionalidades o las más importantes de, ella, de, de, de ellas, permiten que los usuarios puedan tener un manejo interesante de los datos y puedan, por ejemplo, calcular los valores estadísticos, generar gráficos, ordenar los datos, filtrarlos, etc. Para trabajar con planillas de cálculo, afortunadamente hay muchas posibilidades en términos de qué programas puedo usar para ello. Yo acá, solamente por simplificar, he citado tres, eh, tres software de prensa de cálculo. En algunos lugares lo van a mencionar, lo, lo aclaré ahí en una diapositiva, como hojas de cálculo, es lo mismo, es indistinto al nombre que quieran eh, darle. Eh, y les decía, acá he citado un poco a los, quizás, los tres ejemplos más importantes, eh, de softwares para aprendizaje de cálculo, pero no son los únicos. Eh, el primero es que nombro aquí es eh, Microsoft Excel. Su nombre completo es Microsoft Office Excel, en realidad. Excel es forma parte del paquete Office, que como ustedes quizás sepan, incluye otros programas como Word, que es un procesador de texto, o PowerPoint, que es una un software para presentaciones. Bueno, Excel es eh, una planilla de cálculo que está incluida dentro del paquete de Office. Tiene ventajas y desventajas, como todas las herramientas digitales. Un, entre las ventajas que tiene es que, eh, especialmente en el momento de generar gráficos, por ejemplo, tiene herramientas visuales o permite mostrar los resultados en términos visuales, de manera bastante más atractiva a veces. Eh, su uso es bastante ligero. Es, es un software que suele estar en casi todas las computadoras o en muchas porque está, está muy extendido el, el uso de, de Office, de Microsoft. Entonces, es habitual que, su, que se lo encuentren en muchas computadoras incluso ya lo tengan instalado en su computadora. Como desventaja que tiene Excel es que es un software privativo, es decir, hay que pagar por él, por su uso. Eh, a veces en algunas computadoras viene alguna versión un poco limitada, aunque, eh, eh, aunque a nosotros nos va a, ser, nos va a servir de todos modos. Pero, bueno, es un software que en teoría tenemos que pagarlo, eh, o en muchos lugares está instalado de forma ilegal. Eh, por por otro lado, como segundo ejemplo, menciono acá a LibreOffice Calc. Calc es el nombre de la herramienta, LibreOffice es el paquete que incluye no solamente el Calc, sino también incluye un procesador de texto, un software para crear presentaciones, es decir, algo muy similar al Office. Eh, ¿Y que es un software que es el Libre? No vamos a entrar ahora en detalle de qué significa que un software sea libre, pero en resumen sí le va a aclarar que también es, además de libre, un software gratuito. Eh, al paquete LibreOffice lo pueden descargar de forma libre y gratuita desde su web oficial. Ponen en el buscador LibreOffice, si mal no recuerdo, es LibreOffice.org. Ahí buscan en español y se pueden descargar el, el instalador de todo el paquete de, de ofimática de LibreOffice. Eh, Van a necesitar una buena conexión a Internet, eso sí, porque son, son bastantes megas, pero bueno, nada, nada de otro mundo. Y cuando lo instalan, ya van a poder tener en su computadora un procesador de texto muy, muy similar a Word, una planilla de cálculo muy similar a Excel, eh, una herramienta para presentaciones, en fin. Eh, las ventajas que, de Calc. Son, por un lado, que, como les decía, es libre y gratuito, no tienen que pagar por su uso, no tienen que instalar ningún software para piratearlo, nada por el estilo. Se puede instalar en distintos sistemas operativos, está disponible para Windows, si ustedes usan Windows, pero si ustedes usan eh, un sistema operativo basado en Linux, también está para Linux, eh, por lo cual lo pueden tener en distintos entornos y su uso no va a variar la forma de usarlo, quiero decir, se van a adaptar fácilmente si un día están en una computadora con Windows, que tiene calc, y, y de pronto en un entorno laboral tienen que trabajar con Linux, y ahí tienen que trabajar con un paquete de ofimática, van a encontrarlo a LibreOffice, y es y, igual que usarlo en Windows, por ejemplo. Eh, como desventaja, eh, especialmente, esta es una valoración personal que hago a partir del uso de él, de LibreOffice, eh, quizás al momento de generar gráficos es su mayor debilidad, porque los resultados visuales de los gráficos, si bien son gráficos al fin y al cabo y son muy bonitos, no alcanzan el nivel eh, visual a nivel estético me refiero, pero bueno que es, que es un detalle no menor, no alcanzan el nivel visual estético, que por ahí sí pueden alcanzar los gráficos de Excel, eh, pero es un detalle menor para mí eh, de todas formas, nosotros no vamos a centrarnos además, en mucho en gráficos o, o quizás con gráficos sencillos nos va a resultar más que suficiente. Pero bueno, es un, un dato a tener en cuenta. Eh, y como tercera herramienta que menciono acá están las hojas de cálculo de Google que las van a encontrar, eh, por ejemplo, yendo a Drive, eh, desde la computadora se si abre su Drive de Google, van a encontrar una opción cuando aprieten el botón nuevo que es hoja de cálculo. Eh, y ahí pueden armarse en su nube una hoja de cálculos desde, usando su navegador sin ningún problema. Tiene ventajas y desventajas también. Como ventajas que tiene es que si lo hacen a través de dentro de Drive, ya les queda, por supuesto, guardado en su nube. Es decir, pueden continuar con la edición de su planilla de cálculo eh, desde otra computadora. Basta con que inicien sesión en su cuenta de Google, en, en fin. es muy similar, en ese sentido, a estar, a estar trabajando con un documento de Google, por ejemplo. En, como desventajas tiene que al nombre de algunas, el nombre de algunas funciones, ya vamos a ver más adelante que son las funciones, algunas funcionalidades están con, disponibles con su nombre en inglés. Entonces, a veces es difícil encontrar eh, cuál es el equivalente por ahí de algunas funcionalidades que son iguales tanto en Excel como en Calc. Y que en, en, en hojas de cálculo de Google pueden variar un poco el nombre, que por, probable, probablemente pueda estar en inglés el nombre de alguna de las funcionalidades. Eh, por supuesto, las hojas de cálculo de Google, después se las pueden descargar a la computadora, como hacen con un documento de Google, se las pueden descargar en formato de Excel. O en formato de LibreOffice Calc. Y después trabajarlas en su compu de manera offline, es decir, de forma sin conexión a internet. ¿sí? Eh, personalmente a mí me van a ver usar eh, LibreOffice Calc porque mm, por varios motivos, técnicos y no técnicos. Eh, y las funciones, las. Eh, las expresiones que vayamos escribiendo en las planillas de cálculo eh, van a ser iguales, van a funcionar igual, se van a escribir del mismo modo a que si ustedes están usando Excel. Por lo que eh, más allá de que yo personalmente use Calc, ustedes van a poder seguir más adelante los pasos, eh, las funcionalidades, las van a poder escribir del mismo modo si ustedes optan por usar Excel. Eh, pero, como les decía, en, cal, en hojas de cálculo de Google, perdón, eh, no están así. En hojas de cálculo de Google, muchas funcionalidades eh, se escriben con otras palabras que, por lo general, están en inglés. Aunque están trabajando, tengo entendido, en convertir o en habilitar las funciones en español, eso todavía no está del todo eh, resuelto. En resumen, entonces, mi, mi recomendación es que usen calc que es libre y gratuito, pero si tienen Excel instalado, pueden abordar con Excel, no van a tener tampoco ningún problema. Cuando hablamos de, bueno, la, las planillas de cálculo, tenemos que comprender que ellas, independientemente de cuál sea el software que usemos, siguen una estructura eh, común que es importante que la comprendamos desde el comienzo. Eh, apenas abramos una planilla de cálculo, vamos a notar que tiene una estructura de una cuadrícula. Acá estoy mostrándoles un, bueno, un recorte. Eh, y en esa cuadrícula hay muchos elementos que es importante que identifiquemos de manera adecuada y que sepamos cómo se denominan. Eh, por un lado tenemos las columnas, que son eh, las líneas verticales. Eh, y que se denominan con letras. La primera columna es la columna A, luego sigue la B, la C, la D, y así sucesivamente. Cuando llega a la columna Z, después de la columna Z, por lo general, lo que hacen los softwares de planchas de cálculo es seguir con dos letras. Es decir, después de la columna Z, sigue la columna AA, eh, AA, después sigue AB, AC, AD, y así hasta dar toda la vuelta hasta llegar a, a Z. después de la columna AZ se pasa a la ronda que empieza con B, entonces comienzan, después sigue BA, BB, BC, BD y así sucesivamente. Eh, por otro lado también esta, en esta cuadrícula podemos identificar filas que son las líneas horizontales y las filas también tienen una manera de denominarse común en todas las planillas de cálculo. Insisto, esto es independiente del software que después ustedes elijan. Y ese nombre es un número. La primera fila, la fila que está a tope en la parte superior, es la fila 1. Y así sucesivamente 2, 3, 4, 5, etc. Lo que sí puede variar según el software que elijan es la cantidad de columnas y o de filas que traiga el software. Pero nosotros en los fines prácticos no nos va a cambiar, no nos va a modificar en nada. Por lo general todos traen muchas columnas, tantísimas que no las vamos a usar todas. Y además muchas filas. Así que a nosotros no nos va a modificar en nada. Columnas entonces con letras, filas con números. El tercer elemento que podemos identificar son las celdas. Las celdas son cada uno de los cuadritos que se van formando en, el, en la intersección entre una columna y una fila. Las celdas también tienen nombres y se identifican con la letra de la columna a la que pertenece esa celda y el número de la fila a la que pertenece esa celda. Por ejemplo, ven señalada la celda B2, está escrito eh, para que lo vean. Se llama, esa celda se llama B2, ese cuadradito se llama B2 porque está ubicado en la columna B, y a su vez, a la fila número 2. Se llama B2 y no 2B. ¿eh? Es un detalle importante. Primero la letra, después al número. No, no al revés. Nunca al revés. Eh, tenemos las columnas que son letras, filas que son números, las celdas que son, que son letra y número. Eh, otro componente, otro elemento interesante que es importante que puedan reconocer e identificar, son los rangos. Los rangos son conjuntos de celdas. Acá les menciono dos tipos de rangos, eh, pero bueno, hay, otros, hay otro tipo más que más adelante lo vamos a, a ver también. Eh, esas celdas, ese conjunto de celdas, eh, pueden ocupar varias columnas, varias filas, o varias columnas y filas a la vez. En blanco pueden ver que hay un conjunto de celdas, tres celdas. Ese conjunto de celdas es un rango. Los rangos, cuando las celdas están una debajo de la otra, es decir, cuando están alineadas eh, verticalmente, como el, esas tres celdas blancas que están verticalmente ubicadas, se identifican colocando el nombre de la celda, el, el extremo superior, en este caso, la primera celda la, de la parte de arriba es la celda B2. El signo de dos puntos, por eso ahí hay dos puntos, y luego la celda del extremo inferior. Es decir, coloco las, los nombres de las puntas, siendo primero la punta de arriba, el signo de dos puntos, y luego el extremo de abajo. En este caso, ese conjunto de tres, tres celdas que están ahí en color blanco se denomina B2, dos puntos, B4. Por otro lado, también tenemos conjuntos de celdas, pero que están alineadas horizontalmente. Ahí tenemos esa eh, selección en rosado, en la que podemos ver un conjunto de tres celdas que están alineadas de manera horizontal. Cuando las celdas, el conjunto de celdas están, ocupan una sola fila, están, están contenidas dentro de una misma fila, la vamos a denominar de la siguiente manera. Vamos a colocar primero el nombre de la celda del extremo de la izquierda, el signo dos puntos, y luego el nombre de la celda de la punta de la derecha. En este caso, si observan la gráfica atentamente, van a ver que en el extremo a mi izquierda está la celda eh, B5, y en el extremo de la derecha está la celda D5. Por lo tanto, ese rango se llama B5, B larga, dos puntos, D5. Muy importante, en el signo dos puntos no hay ningún tipo de espacios ni antes ni después. Eh, más adelante vamos a ver cómo se denominan los rangos que ocupan eh, una cuadrícula de, que, que abarca varias columnas y varias filas al mismo tiempo. Eh, las planillas de cálculo tienen como gran ventaja, además de ya ofrecernos una estructura en forma de tabla que nos permite, si se quiere ordenar o tabular los datos en una cuadrícula, eh, tiene como principal ventaja es que, que incluyen la posibilidad de crear o de utilizar funciones. Las funciones mmm, podríamos pensarlos como pequeños electrodomésticos que ya están incluidos dentro del software, pero que también nos permite eh, crear nuestras propias eh, funciones o fórmulas y que están preparadas dichas funciones para realizar una tarea. Así como en la cocina tenemos una licuadora, una, podemos tener una batidora, podemos tener un microondas, podemos tener un horno eléctrico, eh, que están preparados para hacer alguna tarea, alguna función específica. Pasa lo mismo con las eh, funciones de no experiencia de cálculo. Mm, muchas funciones, como les decía, ya están incluidas, ya están hechas por nosotros. Nosotros solamente las tenemos que saber usar pero además de eso podemos combinarlas para crear nuestras propias funciones que se ajusten a necesidades más específicas nuestras. Como todo electrodoméstico, si pensamos en, en la analogía de los electrodomésticos de la cocina, por ejemplo, están preparados para recibir algunos tipos de ingredientes o de materiales y devolver algún tipo específico de producto. Eh, hay... Una, el producto final que va a devolver una licuadora es un licuado y no va a devolver otra cosa. Pasa lo mismo con funciones. Hay funciones que devuelven números, hay funciones que devuelven letras o palabras, hay funciones que devuelven fechas. Hay funciones que devuelven solamente un valor verdadero o falso. Hay funciones que devuelven otros tipos de datos también. Lo interesante es que dentro de una celda, si bien yo puedo escribir a mano con el teclado un valor, una palabra, un número, una fecha, lo que sea, además de poder yo escribir a mano en una celda, también puedo en una celda definir una función y que el resultado o el contenido de esa celda sea el resultado o el producto de una función, ya sea de las que están incorporadas en el software o bien, una creada por nosotros a partir de la combinación de, de otras funciones existentes. Vamos a ver que las funciones son útiles porque permiten no solamente calcular sin margen de error un resultado, sino que además dicho resultado se va a ir actualizando, se va a ir modificando si los datos o las celdas que participan en el cálculo de esa función Van variando. Eh, vamos a darnos cuenta de que en una celda hay una función. Porque eh, dentro de su, en su contenido. Lo primero que va a aparecer es un signo igual. Cuando en una celda escribimos. Lo primero que escribimos es un signo igual. Lo que vamos a escribir dentro de ella. Va a ser una fórmula. O una función. Bien. Hasta acá esta primera parte. En la que. Explico estos conceptos teóricos. Vamos a pasar más adelante a verlo en práctica en una planilla de cálculo.